Buenos días a todos y a todas en un hoy. En primer lugar, disculparme, mi voluntad era haber estado allí hoy, pero cuestiones de agenda me lo han impedido. Aún así, no he querido faltar a esta cita, aunque sea de manera telemática y, por supuesto, contáis con una gran representación del gobierno foral. Esta jornada surge del diagnóstico análisis estratégico para la incorporación de la diversidad sexual del género en las entidades locales de la comunidad foral de Navarra, realizado el pasado año 2021. Un estudio que, entre otras conclusiones, que desgranarán a lo largo de la mañana la directora agente INAI y también las técnicas de Calatidea, revela la voluntad de los ayuntamientos por trabajar en pro de los derechos de las personas LGTBI+. Que hoy tenga lugar este encuentro habla precisamente de esa voluntad, así como de la intención de este gobierno de apoyar a las entidades locales en la implementación de dichas políticas en el ámbito municipal. La protección de los derechos y libertades de las personas LGTBI es una de las prioridades de este gobierno que se plasman en los presupuestos y políticas públicas que buscan consolidar y seguir avanzando sobre lo ya conseguido. La apuesta y el compromiso por nuestra parte es clara y no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Por eso, en nombre del Gobierno mostramos nuestro más profundo rechazo y condena ante los discursos, delitos u expresiones de odio y, en definitiva, cualquier manifestación de lgtb -fobia. Pese a la insistencia involucionista que se traslada desde algunos sectores, como Gobierno vamos a seguir impulsando políticas de fomento y respeto de la diversidad sexual y de género. Esto es algo que hemos tenido claro desde el principio de la legislatura y que, por entonces, llevó a la creación de la propia Subdirección LGTBI+, Plus, dentro del Instituto de Oro para la Igualdad. La primera vez que una Subdirección se dedicaba en exclusiva a este ámbito, situando a las políticas de igualdad en el ámbito LGTBI+, Plus, al mismo nivel que el resto de políticas que se realizan desde el Instituto. Desde entonces, esta subdirección trabaja por los derechos de las personas LGTBI+, la prevención, la corrección y la eliminación de toda discriminación por razón de orientación, expresión e identidad sexual o de género en los ámbitos tanto públicos como privados. Y esto lo ha hecho a través de medidas concretas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, Catalingune, el servicio público del Gobierno de Navarra, que a través de Catalingorri presta atención a personas LGTBI+, sus familias y allegados y allegadas para escuchar y dar cobertura a sus necesidades y que, como saben, no solo se ha reforzado con la inauguración el pasado año de una oficina específica en Pamplona, sino también con la incorporación de más puntos de atención y actualmente cuenta con varias sedes a lo largo y ancho del territorio foral y otros municipios se sumarán también en el futuro. Dentro de esta misma apuesta por la descentralización y por llegar a todas las personas, sobre todo a las que viven en el ámbito rural, el Gobierno ha llevado a cabo el programa itinerante LGTBI+, Plus, Siembra Diversidad, Recoge Libertad, durante los veranos del año 2020 y 2021. Con el espíritu didáctico y pedagógico para, en primer lugar, erradicar estereotipos y, sobre todo, para promover y favorecer que en cada rincón de Navarra sea un lugar seguro y amable donde vivir la diversidad sexual, afectiva y de género de forma positiva, libre, plena y normalizada. Por eso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sensibilizando y empujando políticas públicas que aseguren y velen por los derechos y libertades de las personas LGTBI+. Y a seguir subvencionando y apoyando programas y proyectos que compartan esta misma voluntad y apuesta. Me gustaría por tanto recordar el papel aliado que siempre encontraréis en el Gobierno de Navarra para que ninguna persona, independientemente de su orientación, identidad sexual o de género, se sienta fuera, se sienta excluida. Quiero aprovechar también para agradecer una vez más vuestro trabajo desde las asociaciones, colectivos y en las calles, en vuestra incansable lucha frente a la intolerancia al miedo y el odio. La labor que hacéis desde vuestras entidades en favor de la sensibilización y la visibilización es sin duda inmensa y muy difícil de cuantificar. Mi más sincera enhorabuena. Finalmente, mi deseo de que esta jornada sea pues muy fructífera, sobre todo para ayudarnos a seguir dando pasos y reafirmar el camino sobre el avanzado. Muchas gracias a todos y a todas. Es que ricasco.